vibra en mi interior esa cuerda atormentada que despierta amor porque tienes el encanto de la inspiración que sembró en el cauce loco de mi corazón vendrás lo sé todas las rutas, por todos los senderos abiertos y nada ya, recuérdalo siempre borrará tu imagen de mi ser, te vi te amé con tanta ternura, te dije fue tu amor mi locura, dejé mi angustia en un solo instante, ahora sí contigo soy feliz porque el amor que nació Empujado mirar, profundidades de mar puso en mi tormentoso camino de amor. Porque el amor que nació de tu empujado mirar, profundidades de mar puso en mi tormentoso camino de amor. Lo sé, por todas las rutas, por todos los senderos abiertos sin nada ya, recuérdalo siempre, borrará tu imagen de mi ser Te di, te amé, con tanta ternura, te di que fue tu amor mi locura Dejé mi angustia en un solo instante, ahora sí contigo soy feliz Porque el amor que nació... De tu embrujado mirar, profundidades de mar, puso en mi tormentoso camino de amor. Porque el amor que nació, de tu embrujado mirar, profundidades de mar, puso en mi tormentoso camino de amor.